Las motocicletas que disponen de refrigeración líquida cuentan con un elemento fundamental. Este es el radiador. Funciona como un intercambiador de calor, enfriando el líquido refrigerante mediante el flujo de aire. Este luego circulará por el interior del motor, controlando la temperatura mediante un termostato variable. Por su función, generalmente se halla expuesto. Esto lo hace pasible de roturas por elementos extraños. Para evitar contratiempos, es una buena idea adquirir un protector de radiador. Este elemento reduce considerablemente la posibilidad de roturas. La industria nacional provee protectores de primera calidad. Podés conocer más detalles visitando nuestro canal de YouTube. Somos Ralentí, club de motociclistas.